Abajo tiene cuánto pesaría la imagen modificada y sus píxeles. Pero tenemos un deslizador también para cambiar estos aspectos. También puede cambiar la extensión de archivo. Por ejemplo a PNG, que conserva más calidad, a cuenta de ocupar más espacio de almacenamiento. Cuando esté todo a su gusto es el momento de guardar. Apóyeme con un me gusta. Gracias.